Adelante COIN ha realizado un balance de los dos primeros años de legislatura en las áreas de medio ambiente y de urbanismo y territorio. En medio ambiente se han presentado 12 mociones al Pleno Municipal al tiempo que se han trasladado estos asuntos a la población y se ha mantenido una agenda de reuniones con los agentes implicados en estas materias. El cuidado del medio ambiente y nuestro patrimonio natural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 ...ordenación de la implantación de plantas fotovoltaicas... ...y el fomento de modelos sostenibles... ...la inclusión del Río Grande en la zona de especial conservación... ...Río Guadalorce, Falas y Pereilas... ...y el fomento del autoconsumo y cooperativas energéticas. En lo que respecta a urbanismo y territorio... ...Adelante Coina ha presentado otras ocho mociones... ...para su debate en las sesiones plenarias... ...además se ha participado en el trabajo municipal... ...haciendo aportaciones a las ordenanzas de publicidad... ...el PGO, los planes de movilidad y vivienda. En el área de urbanismo y territorio hemos presentado